De hoy, 31 de agosto de 2019, Alejandría se une a la Sembratón, por la vida, por Antioquia, por la humanidad, por conservar estos bosques hermosos, por conservar esta agua, que en este previo en especial abastece a 40 familias de la vereda El Hoy fueron muchos los que vinieron a apoyar esta Sembratón, más de 70 personas. Del desminado batallón número 60 nos acompañaron el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alejandría, de la Junta de San Comunal de la Vereda del Popo, del mismo acueducto vinieron también. Vino la personería, estuvo acompañándonos la Secretaría de Planeación, de Educación, la unidad de Servicios Públicos, Comunicaciones, la Oficina Ambiental. También estuvo eh, Ciudadanos y de grupos como Lidera, de Mano de Sol, de la Institución Educativa Procesa Delgado también se hicieron presentes estudiantes. Podemos nombrar a cada uno por su nombre y su institución, pero más que hacer ese nombramiento es decirle a todos Dios, Dios les pague, lo logramos. 1,100 árboles en Alejandría en esta sembratura. 800 por la propuesta de nuestro gobernador de Cornare y obviamente la Secretaría de Medio Ambiente del departamento. Y 300 que decidimos aportar más, para poder compensar en parte algunos de los árboles que se han retirado por algún daño mecánico, por daños fitosanitarios, porque tienen riesgo a la humanidad. Y no quisimos simplemente retirarlos y quedarnos así, sino que también quisimos compensarlos. Un lote hermoso, la vereda del Poco. Y aquí nos queda un reto muy grande, y es la sostenibilidad de estos pequeños árboles para que puedan crecer. Entonces el equipo de, de la oficina ambiental va a seguir haciéndole todo el mantenimiento y todo el acompañamiento hasta donde más podamos para que tengan vida, para que crezcan, para que se la luchen en medio de todos estos otros árboles grandes. Muchas gracias, lo logramos, que viva la vida, que viva esta sembratona.